hoy día va a ser un día para cargarse de susto porque el salto grande que estaba en las barras la última vez que fui estaba construyendo un miguer ahí, volviste esa doble gigante está listo, estoy emocionado mucho, estoy esperando que la camioneta se caliente ¡Bah! ¿Bah, bah? <risa> el cabine está hecho bolsa oh, esta está hermosa Llegué al parque pero estoy solo, así que solo ese salto no lo salto, pero ni por si acaso. Estas son las caídas de los saltos clásicos que tienen acá. Y esa es la caída del gigantón. <ríe> oh, la salida está, la cristal. El corto no tiene mucha opción, aquí no... No bueno, mi amigo. No sé qué altura tiene, pero lo miro para arriba. Y este también. Es mucho más alto que una persona. Wow la salida es súper parada y de aquí se ve el, el corto es, es enorme y ahí está la toma de vuelo, un gap de un camino que hay que pasarlo como si no fuese nada ojalá que me dé el coraje para tirarme esta cuestión, es, es grande, es súper grande Estoy más impaciente que la cresta Pero los chiquillos están atrasados Así que Vamos a tratar de sesionar los saltitos por mientras <risa> Qué rico ¿eh? <risa> Está bueno, está muy divertido. Bacán, uh. <risa> funcionó. Oh, que lleguen los cabros, pero se ve tan lindo y tan letal. Sigo solo acá arriba y estoy empezando a mentalizarme sobre. Miren, les soy bien sincero y bien realista, creo que biológicamente el miedo es lo que mantiene vivo al ser humano y si les digo que tengo miedo ahora, no, no lo tengo, pero en un rato más, cuando esté a punto de hacerlo, sí lo voy a tener. La teoría es que hay que pedalear toda esta bajada, absorber el gap, dejar fluir y salir volando. <risa> Suena sencillo, pero todo el plan psicológico de hacer esto no es menor porque este salto es bien chistoso, tiene... Tiene el tema de que la salida es eterna, como les comentaba hace un rato, es súper alta. Entonces sentís que subís, subís, subís, no te suelta, no te suelta y ya está parada, no te suelta y realmente repente, boom. En ese preciso instante en que veas la caída, vas a saber si caíste corto, si caíste pasado, si te fuiste de punta, si te fuiste para atrás. Voy a hacer hartas vistas para mentalizarlo bien, por lo menos todo lo que viene antes, tener la velocidad bien constante en cada intento para saber que voy a la velocidad correcta. Mi recomendación es que lo mentalices lo más posible hasta, hasta estar listo para hacerlo, porque tirarse a la primera casi sin verlo, con el fundamento de que si no lo veo no me pongo nervioso y lo hago bien, es eh, en mi opinión un poco suicida. En un rato más vamos a estar pasando por esa experiencia, los cabros deberían llegar en un ratito. Hace tiempo que no me tiro un salto grande y es bastante grande, así que... Creo que nunca me he tirado un salto de este tamaño, por lo menos no de este estilo. Quizás he volado lo que voláis en este, pero no con las consecuencias que te da este. Así que va a estar entretenido, va a estar bueno, esperemos que todo salga bien. Porque ayer pagué mi seguro de accidente, lo pagué atrasado y tengo 10 días de no estar cubierto. En la media distancia aún. Aquí no ves nada. No, nada. <ríe> Atención. ¿Verdad que mate? Vamos los huevos. ¿What up? ¿Dónde lo tenís? Mate, vaya, que arma tiritón que la cresta va a tirarte Hay que pedalear toda la recta, eh. Sí. Con tu madre. Hay que llegar hecho un pico, en verdad. ¿Y van todos a tirarlo? Sí, hasta el área, weón. Puta, yo no sé, weón. Yo creo que no. Oye, el ventecito se está levantando. Sí, weón. Voy este y ahí, chao. Te fuiste. Oye, va vale, a quedarle. El viento está empezando, viento a, ir, está güey. empezando a levantarse, weón. Voy a hacer una vista. Qué susto, weón. No, si decís que no tenéis miedo antes de tirarte un salto así, tenéis serios problemas psicológicos. Ya voy a hacer una vista primero. ¿Se ya bien? Sí, es intimidante, Brigio, en la media salida, loco. Ay, oh, bueno, ahí llegar al otro lado, un poco más fuerte por si acaso. Ah, no. ¡Qué cuático! Está bueno el agua, está acuático. No, está, está, está acuático, está, está bien hecho, bueno. está bien hecho, sí. Eso es lo que más tranquilo me tiene. Sí, a poner un cambio más duro. Juan es brígido, Juan. Es brígido el eh. Va muy rápido. No hay nada. Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Ya. Yeah. El resto es lo que me queda está en mi cabeza. Mae. Vaya rápido, weón. ¿Qué tal el viento allá abajo? <ríe> ah, <ríe> <ríe> madre! Buena idea, ¿no? <ríe> <ríe> ¡Ja ja madre! oh cállate madre weá! De hecho podría poner el triple. ¡Oh, la cagó weá! ¡La perfecto! Perfecto, perfecto, perfecto. Oh, oh, ahí, ahí está mi secretadita. Ah, la cagó la weá, loco. La cagó la weá, loco. Me dejó sapeado. Me dejó sapeado, sapeado, sapeado, sapeado. Está perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Go, go, go, go, go, go, go, go. Es que la fondo a fondo ahí va, ahí va. es mejor que pasado que corto ¡Ah! eso oh. uh -huh. oh. más bueno va la bici <risa> <risa> Me fui medio pasado, ¿no? Absorber más el gap, quizás. Dale, Nico. El viento está desacomodando, yo creo, un poco. Más, más, más, más. ¿De dónde estáis sacando las fotos? Uh, estaba antes como perpendicular, ahora estoy de adelante, en los palets. Ah, ¿Salió todo, todo, todo lo que hicimos? Todo, todo, todo. ocho 8 minutos de pura euforia. Es todo muy lento allá arriba, weón. Bueno. Entre caer pasado y corto. Yo me fui como dos metros pasado y no pasó nada. ¡Dale, Mae! No hay nada, No hay nada. Hay que aprovechar esta última ventana, yo creo. Si vais fuerte, le metís caleta de presión a la weá. Bueno, weá, uh, salió bonito. Oh, no me deja, weón. No me deja hacerle nada a la weá. Pigue el pasado, pero estáis cerca, pero te falta bajando ahí. Anda el salto rico, weón. No, bueno, weón. Es a fondo la weá. Ahí va como si Iván fuese a lo máximo que hay en un descenso y voy a salir volando No, esa va de caer, caer ahí y esperarlo ¡Boom! Es bacán, Laura <risa> El más tardío de la historia Ah. Bueno. Era muy buena, weón. Bueno. Oye, ¿te tiraste la triple? Sí, oh, no me la tiro todavía, vamos. Y el de madera, pero El de madera. Viejo oh. <risa> hostia, en postrapense, weón. Cuando la urbanización todavía no se lo comía. Si tenéis la confianza de que el salto lo podía hacer, lo único que te falta es velocidad. Absorber el gap. Yo siento estoy Puta, yo te solo te digo, weón, dale pegado desde el árbol con todo nomás, nada más. Lo que hay hecho, perro, pero dale de no, sí nuevo y con, con todo. Fuerza, como que siento que pedale ahí. Pero no, no. No, lo siento bien, weón. Mándale si no, el, el cambio más duro, Pickel, yo creo, ¿no? No, estoy bien. No, bien de cambio, ¿Sí? weón. Uh. ¿eh? Le, le salió hermoso, evidentecito. Yo le daría el toque. ¿Verdad? Oh, bueno, el viento está sobrar, bueno. Acá está solando, sí. sí. Sí, ese viento. Es esto lee. no te deja hacer nada en el aire, no. nada. Zafar nomás. Sí. No para de moverse ese pompón culo. El árbol que está a la derecha de la calle. Mm. Ahí está más que todo, ¿no? Bueno, ese árbol dice Ese árbol dice caleta, sí. Que el viento está en contra de esta viola. El otro día me caí. Pero no para mi backflip, weón. Oh, la primera tirada Bien ¡Woo! Ahí anda la bandera. Oh, oh. Oh, yeah. <risa> cagó turco. ¡Dale, perfecto! Oh, ¡Te pite hasta el turco, weón! <risa> <risa> el weón está sudando de lado, se sacó el casco. será <risa> apoyo moral, weón. No, pero oh que no pedale ahí, ¿sabes? No pedale, güey No empieza a pedalear, güey El madre lo está convenciendo Está diciendo así, dale, perro Dale, vaya ahí perfecto Suéltale, suéltale al ojo que va a ir viento, güey Sí, no sé, yo estoy viendo viento acá La Wow, por favor, que no le pase nada a este güey Los amigos Me estoy sufriendo este güey y el viento no, está, aquí el Cacha. está allá. Si, sí, allá viento. no, estoy Yo, oye, no mai, sé si le le este bueno. más le recomendáis tirárselo. No, el no. día acabó nomás. Hay viento, hay más está, viento está complicada la, la cosa. El área está hasta el copi. Mira cómo va para allá. Sí, no lo presioné, Ahora, igual, este <ríe> tiene un, una ñata, un, un alerón, pero en volar <ríe> corta <cuesta> el viento. <ríe> Puede ser o sea, Que man. saque el casco porque es más aerodinámico estuvo. Si le ponemos los colchones. Dale al toque, dale al toque, dale al toque no hay viento. ¡Dale, Turco! Oh, ¡Loco! Dale, weón. No. Sí, weón, dale. Sí, Ese es el mejor siguiente. Te ha salido Harvard. Va a salir de hocico. <risa> dale con todo y rechaza. <risa> Estos, son pésima influencia. <risa> con todo para atrás. Con todo para atrás en la cabeza. Dale, dale. Y con, todo, sí, con todo, parada con de ruedas, todo. weón. No hay nada de viento. Dale. dale. No.